cronopios en pie de lucha estamos en una situación en la que tenemos que cuidar tanto nuestra salud física como nuestra salud mental entre la zozobra la incertidumbre las noticias es muy fácil que perdamos la cabeza te traigo siete R's, siete recursos para que no pierdas tu salud mental Yo soy Olga C. Moret, mujer cronopio, estoy aquí para inspirarte, motivarte, enseñarte todo lo que sea acerca de la multipotencialidad y demostrarte que el autoconocimiento, la organización y la productividad te pueden hacer un súper multipotencial. Si no te has suscrito al canal y te gustó el contenido, considera hacerlo y dale a la campanita para que no te pierdas de nada y al final, si te gustó todo este contenido, me dejas un like y pilas, que voy a preguntar varias cosas en los comentarios. me meto de cabeza en las noticias? ¿Será que bajo todo y que me despierten cuando esta vaina termine? ¿Será que me compro un Nintendo Switch o ahorro los reales por si aparecen los zombies? ¿Le doy martillazos a las sucho dicha curva a ver si baja? Salgo del carro a separar a la gente con mis manos. No sé qué hacer. Creo que así estamos todos o al menos la mayoría. Digamos que todavía hay algunos que piensan que esto es solo una gripecita. Quiero darte siete recursos, las 7 R's, para que no... Cierras la cabeza estando en este encerrón, en este confinamiento, en este quédate en casa. Saca un posting, velas anotando para que siempre las tengas allí presente y las practiques las 7 todos los días. La primera es reconectar. Reconectar contigo. Busca cinco minutos durante este día de locos, en medio de la tormenta, en medio de las informaciones, en medio de la locura, que puede significar quedarse en casa? Busca cinco minutos para preguntarte cómo te sientes, para reír, para llorar, para conectarte contigo y chequearte. Chequea cómo te sientes. Extiende cinco minutitos la ducha y... Conéctate con el cuerpo, ve en dónde hay tensión, échate un poquito más de agua caliente y respira, relájate. También te recomiendo que utilices 5 minutos de meditación. En la descripción del video te voy a dejar las aplicaciones que considero te pueden ayudar más en este momento. Y sobre todo respira. La segunda R es el ritmo. Tenemos que mantener el ritmo de tres cosas fundamentales. El sueño, la alimentación y el ejercicio. Aunque no tengas que ir a trabajar, aunque no tengas que tomar el transporte público o agarrar tu automóvil e ir una hora o dos a tu trabajo, o media hora o 15 minutos, ese tiempo utilízalo para otras cosas. No te quedes durmiendo de más. Haz que... Tu horario de sueño sea lo más regular posible. Recuerda que lo recomendado son al menos 7 horas de descanso. ¿Me viste bien? De descanso. Así que trata de hacer lo posible para descansar. Desconéctate de las pantallas, desconéctate de las noticias antes de ir a dormir. Y despierta a la misma hora. No permitas que ese quedarte en la cama un poquito más se convierta en un motivo para no querer levantarte, hacer las cosas que tienes que hacer. Lo segundo es que tienes que cuidar el ritmo de tu alimentación. Sí, es muy fácil desear el azúcar en estos momentos. Yo caí en lo mismo, pero vamos a volver a leer las etiquetas, porque leer las etiquetas significa que eres consciente de lo que metes en tu cuerpo. Yo quiero volver, caí en un pico de azúcar todo loco, todo el trabajo que venía haciendo... Se fue, pero voy a retomarlo. Estoy retomándolo y estoy bajando mis consumos de azúcar. Empieza a cocinar en la casa. Aprovecha que tienes el tiempo de comer en casa y preparar los alimentos. Esa hora que usabas para el transporte de trabajo, utilízala, utilízala para preparar los alimentos. Si tienes familia, incluye a los niños en la preparación. Es muy útil enseñar a los niños a saber cocinar, ya sabes. Y el tercer ritmo es el ejercicio, a mover ese esqueleto. No permitas que esto de que bueno, no es gimnasio y ahora qué hago, bueno, pero yo me muevo durante el día porque los niñitos y tal. No, dedica un poco, aunque sea un par de días a la semana al ejercicio. Gracias a esta situación, porque también hay que ver el lado positivo, tenemos a muchos profesores de fitness dando su tiempo gratuito a través de Zoom, a través de Instagram, a través de WhatsApp. Yo voy a conseguir algunos recursos y te los voy a poner en la descripción. Hay unas clases de Zumba buenísimas de salsa que encontré que sé que te van a encantar. Y llegamos a la tercera R. Vienes anotando, ¿no? La tercera R es la rutina. Sí, señor, tenemos que planificar nuestros días. Ahora no sabemos bien si es martes, si es sábado, si es domingo, porque los días se van mezclando, las horas se van mezclando, a lo mejor estamos moviendo el almuerzo para acá, para allá, no nos da hambre o nos da más hambre, comemos más chucherías y entonces alargamos la cosa. Recuerden que para todos los miembros de la familia, sobre todo para los mayores y los más pequeños, es importante mantener esa rutina viva. Así que trata de planificar tu día. Te doy una recomendación que a mí me ha servido de maravilla y es que te pongas una cosita al día. ¿Se acuerdan de ese hashtag que yo usaba al principio de los tiempos? Una cosita al día. Decide una cosita que quieras hacer en el día y hazla. Ya vas a ver que después de que la hagas te vas a sentir espectacular porque al menos lograste esa cosita. Recuerden que mantener el movimiento es mantener el tiempo presente. Tengo dos técnicas que darles. Una es bloqueos de tiempo, bloques de tiempo. Y la segunda es el contexto de los días, para que los días tengan una personalidad. Si quieren que les haga un video de eso, por favor, díganmelo en los comentarios y la semana que viene lo van a tener aquí. Tengo pillado. No has agarrado el papelito. Agarra un post-it. Agarra un papelito que puedas pegar en tu sitio de trabajo y ve anotando las R's. Te las recuerdo, van tres y faltan cuatro. La primera, reconéctate La segunda, el ritmo. Y la tercera, la rutina. Sigue. Y acuérdate que si te gusta este contenido, suscríbete al canal, dame like. Y si esto le puede servir a alguien, comparte Y vamos a hablar de esta R que está en la posición del medio, en el medio de todo y está allí por algo. Y es regular. Regula la información. Así como tenemos que cuidar los ritmos de sueño, de lo que ingerimos, vamos a cuidar también esa información, esos datos que nos están llegando constantemente. En épocas como esta es muy fácil dejarse llevar por esta catarata de noticias constantes acerca de la situación. Haz una pausa, regúlalo, pon un horario al día en el que vas a sumergirte en esas noticias. Te recomiendo, por ejemplo, que utilices estos boletines diarios que seguramente están dando en tu país o en tu ciudad para que sea el momento que eliges para consumir esa información. Recuerda que consumir todo este tipo de información puede tener efectos graves en tu salud mental. Te lo digo por experiencia. Con las situaciones políticas de mi país, Solía pegarme a estas noticias, no dormía, no comía, no tenía vida. Lo importante ahora es que cuides de ti. Las noticias son importantísimas también. Es importante mantenerte informado, pero regula, regula la cantidad de información que estás consumiendo. Sé también, por experiencia, que existen personas que necesitan mantenerse informadas de cada detalle porque eso ayuda a su paz mental. Si eres una de esas personas, entonces también tengo una recomendación para ti y es que elijas los, las fuentes de información que vas a escoger para seguir. No lo sigas todo, no caigas en rumores no pases la cadenita de Whatsapp, ya lo sabes, verifica primero, infórmate responsablemente. Yo les tengo una propuesta porque ahora tenemos que poner todo nuestro granito de arena. ¿Qué tan si en lugar de leer sobre la situación y preocuparte más, lees poesía? ¿No tienes poesía? ¿Quieres que te mande poesía? Dímelo en los comentarios. Poesía. Y yo te voy a mandar libros de poesía para que puedas leer. ¿Qué no te gusta la poesía? Si no te gusta es que no lo has leído, pero si me dices, no, acá no me gusta, entonces dímelo también en los comentarios y yo te mando otra cosa que puedas leer para que tomes un aire en tu mente. La quinta R es tu red de apoyo. Tenemos que mantenernos unidos. El distanciamiento es físico, no es un distanciamiento social. El tiempo que invertías antes saliendo con tus amigos y toda la cosa, inviértelo ahora para también salir con ellos, pero salir virtualmente. Utiliza herramientas como WhatsApp, como Zoom, como otras miles de herramientas que hay. No sabes cómo usarlas, no sabes de tecnología, entonces también dímelo en los comentarios que yo te haré un video o te contactaré para que tengamos una hora y yo mostrarte cómo son las herramientas con las que puedes conectarte con los tuyos. Nosotros estamos tratando en esta casa de seguir una rutina y es al menos hacer un par de llamadas al día a algún miembro de nuestra red de familiares y amigos. Invierte el tiempo, invierte 5, invierte 10 minutos en el otro. Recuerda, cuidar tu salud mental también implica vivir en esta comunidad y conectar con esa red de apoyo, hay muchas personas que están solas, hay muchas personas que sufren de ansiedad, hay muchas personas en muchas situaciones, tú conoces la situación de las personas de tu red de apoyo mucho mejor que yo, así que eso, apóyalas, conviértete en un agente de cambio, cuando llames a esa persona, Pídele que replique esta buena acción, que se replique la solidaridad, que se cree una conciencia de que no somos individuos aislados, somos una tribu cronopios, así que agarra ese teléfono, agarra esa computadora y llama y conéctate con los miembros de tu tribu. Esta R me ha encantado porque he tenido la oportunidad de experimentarla en estos días y realmente ha cambiado la dinámica de mis días. Reúnete. ¿Pero qué? ¿Tú estás loco? Me van a poner una multa. ¿Tú lo que estás es ya No, no, no, no. Un momento. Reúnete virtualmente. ¿Ustedes recuerdan en la escuela cuando le decían bueno, júntense en pareja para hacer ese trabajo de geografía, de biología, etcétera, etcétera? Y ustedes que creían que la escuela no iba a servir para nada, pero sí sirve. Reúnete. Busca a una persona que pueda acompañarte en un proyecto que tengas de emprendimiento, en un proyecto del trabajo. No trabajes solo. A mucha gente le cuesta trabajar solo. Entonces, ¿por qué hacerlo? Ahora tenemos tantas herramientas tecnológicas para trabajar remotamente. Pero ese trabajar remotamente también lo puedes hacer con una persona. Te doy un ejemplo. Estoy trabajando con dos personas en este momento, una para la escritura y la otra porque estamos intercambiando cosas de narración gráfica y todo este tipo de cosas y estoy aprendiendo un montón. ¿Y cómo lo hacemos? Nos ponemos de acuerdo en una hora y luego nos vemos por Zoom. Esta herramienta te permite compartir pantalla, te permite grabar, te permite una serie de cosas, enviar archivos, etcétera, etcétera. Así que parece que tuvieras en un escritorio frente a frente. que no la sabes utilizar? Una vez más. Dímelo en los comentarios, te explico, creo que voy a hacer un video para esto porque es una herramienta fundamental en estos tiempos Y si no, te explico a ti directamente si crees que no tienes nada que ver con la tecnología Ahora es el momento en que la tecnología nos sirva a nosotros más que nunca Así que si no sabes de tecnología, ponte las pilas y si necesitas ayuda, dímelo en los comentarios Antes de pasar a la otra R, te tengo una pregunta novio ¿Tú crees en el trueque? Bueno te recuerdo que el trueque era la forma de economía de hace muchos años y muchas personas ya hemos vuelto a ese trueque. Cuando eres un emprendedor, cuando estás tratando de montar un proyecto, el trueque se convierte en una herramienta mejor que Paypal. Todos sabemos hacer algo, todos tenemos una habilidad que compartir. Busca en tu red de apoyo esas habilidades que quieres aprender, que necesitas, y haz un intercambio, tú te has preguntado cuáles son las habilidades que tú tienes que puedes compartir, recuerda expande esta conciencia de solidaridad, cronopio somos una tribu, estamos todos interconectados, así que que vuelva el trueque, que vuelva el trueque del conocimiento, llegamos a la última R que es mi favorita porque nos invita a vivir en el presente sin dejar de pensar en un mejor futuro señores va a haber un día después y ese día después nos tiene que agarrar bien nos tiene que agarrar con energía no les digo que no hay momentos para sentirse mal sentirse angustiados sí, y vivan lo que tienen que vivir pero esta r la resiliencia es la que tenemos que construir tenemos que encontrar en ex en esta experiencia que estamos viviendo como humanidad Estamos viviendo una experiencia a nivel global. Ustedes saben lo difícil que es conectar a billones de seres humanos en una única experiencia, en un único foco. Que esta experiencia sirva para replicar una nueva conciencia, una nueva forma de hacer las cosas. Agarra todo esto que te está pasando, toda esta experiencia y conviértela en algo bueno. Transformala en algo que va a servir para tu futuro. Construye tu resiliencia, no te hagas el fuerte, no aguantes, no aguantes, habla, sé sincero, sé tú mismo, busca esos momentos, busca esas personas con las que puedes ser tú mismo. Es muy importante, es muy importante que de esta, de esta, porque vamos a salir de esta, salgamos resilientes, salgamos con esa capacidad de adaptarnos a lo que venga de la mejor manera. Pero sobre todo, no solo adaptarnos, sino tener el poder de decidir sobre lo que viene. Así que te invito a que tomes esta experiencia y la transformes en algo que te alimente, en algo que te haga parecerte más al sueño que tienes de ti mismo. Entonces, pendientes redes de solidaridad. Cronopio no es momento de dejar de soñar, va a pasar. Como dicen acá, sa vale bien. Esto va a pasar, vamos a estar bien. Esto va a tener un día después, con sus consecuencias, pero va a haber un día después. Así que no es momento de dejar de soñar con un novio. Ajá, ¿anotaste las 7 R's? Agarraste tu papelito y las anotaste. Yo las tengo aquí y las voy a pegar aquí delante de ti, en mi escritorio, para verlas todo el tiempo y para practicarlas diariamente. Te las recuerdo, reconecta, ritmo. Rutina, la central, regula, regula todo lo que entra por aquí. Red de apoyo, está pendiente de tu tribu, Cronopio, reúnete, trabaja, haz trueque y por último construye tu resiliencia. Ahí te dejo las 7 R, recuérdalas y sobre todo practícalas diariamente para que podamos mantener esta cabeza cuerda para que podamos mantener de la mejor manera nuestra salud mental. Recuerda, tú decides cómo vives y sobre todo cómo vives esta crisis. Quiero terminar este video agradeciéndoles por llegar hasta este punto y pidiéndoles algo. Síganme en Instagram en arroba mujer En los siguientes días voy a estar anunciando un servicio totalmente gratuito que quiero darles a ustedes. Les adelanto algo, está inspirado en aquellas personas que se llamaban los escribanos o los evangelistas Y eran los que se sentaban en las plazas a escribir por el otro A darle esta, esta, este servicio tan bonito de poder escribir sus cartas de amor Poder escribir por ellos, poder escribir sus papeles y ayudarlos a conectarse con el mundo Yo te quiero ayudar también a ti a conectarte con el mundo Así que espera, este anuncio ya viene otra cosa que te quería decir, por supuesto, es recordarte que si este video te gustó, me dejes un like. Si este video te ayudó, entonces compártelo para que ayude a otro. Y si este video consideras que aporta algo a tu vida y este canal aporta algo a tu vida, entonces considera suscribirte para que no te pierdas de nada. Yo soy Olga C. Morat, mujer cronopio. Recuerden, cronopio es en pie de lucha. Esto va a pasar. sábale bien.